El Salto del Limón, adelante. Gracias a todos en el estudio, Izaldo reportando desde aquí, desde El Salto del Limón. Mi hermano Jorge Luis detrás de cámara me habló de este lugar, me tenía el fin de semana hablándome de este lugar y decidimos venir a visitarlo, El Salto del Limón, donde muchos turistas vienen de diferentes partes del país y del mundo. Turistas de diferentes partes del mundo vienen a conocer esta cascada hermosísima. ...que hay aquí que nos brinda la naturaleza de nuestra República Dominicana... ...así que ya ustedes saben, vamos a conversar un poquito con las personas... ...que están por aquí, por ejemplo, ¿ustedes hablan español? Sí, sí, hablamos español. ¿Qué tal este atractivo turístico que le brinda República Dominicana? Muy bonito, muy bonito. ¿De dónde viene? De España. ¿De España? ¿Parecen gringos? No, ¿Cuántos días tienen aquí, cómo lo están disfrutando la semana santa en República Dominicana? Eh, hemos venido para la semana más o menos. Okay. Y... Okay. y nada, estamos disfrutando de Samaná, también Punta Gana, muy bonito. Turistiano, turistiano, suelte, suelte aquí, ¿mijo? ¿qué es lo que? Tranquilo, tranquilo, disfrutando de Salte de Limón aquí en la Terrena 2023. Este es uno de los atractivos principales que tiene la Terrena y Samaná. Uno de los, sí, uno de los principales. Yo vengo de La Vega, un saludo a la familia mía allá en La Vega, mi mamá, mi papá, Caridad, Pijo. A todos allá, no sí. se es mucho en la vega. Eso, eso es heavy. Y aquí, aquí, y aquí. Por ejemplo, aquí tenemos de los colaboradores, ustedes de los colaboradores, ¿verdad? De, que se encarga de traer a la gente. Claro que sí. ¿Cómo, cómo es el transcurso? Háblen un poquito del transcurso de bajar esa loma, después subirla. Esa loma es pesadísima, compadre. Demasiado de pesado pa, para venir a pie. Es incómodo. Sí, entramos aquí en caballo y eh, ese tipo de cosas, ah, aunque. Para bajar aquí, a este sitio, se tiene que bajar y subir una loma, que veo, veo muchos turistas y muchas personas quejándose. Se quejan a veces porque eh, van cansados, entonces eh, ya para la próxima ya va a estar mejor. Suéltele a la gente que venga bien entrenado aquí de los pibes. Que vengan, que vengan, que vengan, eh, que esto para acá es muy hermoso, muy bonito. Un gimnasio tenemos aquí, mira chéverísimo! Ah, y aquí, y aquí. Muy bueno la, el, el ambiente. El ambiente, ¿verdad? Tranquilo, acogedor. Muy bueno, sí. Excelente. ¿Dónde son? En la capital. En la capital, y aquí. Excelente, una experiencia extraordinariamente bien. Me encantó. Sí. Oh, está chévere, está chévere! Sí, se ve, se ve que lo están disfrutando. Y aquí de los medios. ¿Tú eres de los que bajan los muchachos en caballo? Sí, yo soy de esos, de los que trabajan aquí en la cacada. ¿Qué tiempo tiene bajando gente en caballo y trabajando aquí? Cinco años años y, y como tú como tú ve que la gente disfrute también bien bien porque que aquí uno trae a la gente para que disfrute aquí uno cuida a la persona vienen muchos turistas vienen muchos turistas? Eh, de todas las partes del mundo sí. rusos españoles de toda la parte del mundo aquí vienen personas okay. mira vamos a cruzar este puente gracias manito vamos a cruzar este puente y entonces mira qué chévere está esto ustedes pueden observar esto es sensacionalmente natural Sensac esto es una sensación ¿eh? ¿Eh? Samaná lo tiene todo Y no tan solo Samaná República Dominicana Ahí podemos ver los turistas No sabemos si hablan español ¿Ustedes hablan español? ¿Usted ¿No es, habla español? Dime algo eh, Pues este Está muy bonito el lugar Está muy bonito el lugar ¿Tú eres, tú, tú, ¿Tú eres argentino? No, soy mexicano ah, tú eres mexicano Me <ríe> parece eh, mandar un saludo a, a, a la gente aquí en República Dominicana Hola Disfrutando la caca. Sí, está, está muy bonita. Y aquí son mexicanos también. ¿Tú eres mexicano. Sí, sí. ¿Cómo tú eh, te has disfrutado? Hermosísimo, hermosísima aquí en RD. Está muy bonita. No. ¿Qué es lo que más te ha gustado de República Dominicana? La naturaleza y la playa. Mucha naturaleza, ¿verdad? Sí. Gente buena también. Sí. Está bueno, sigan disfrutando de aquí. Sí, buenos días. Yo soy británico, pero vivo en México. Vive en México y hablo bien español, ¿Cómo, cómo, ¿cómo usted ha visto, eh, cómo usted se ha sentido aquí en este lugar? Es una belleza vivir con la naturaleza, es un gozo de eso. ¿Tiene mucho tiempo viniendo aquí a República Dominicana de visita. Pues yo he venido de trabajo, pues la primera vez que vengo en vacaciones. Okay, vino a disfrutar. A disfrutar, exactamente. ¿Qué es lo que más le gusta ¿De, ¿De qué? Lo que más le gusta de República Dominicana. ¿Qué? Pues la playa, la naturaleza, la gente, la comida de todo un poco así que ahí están escuchando a la gente que están en el estudio eh, y nada, vemos la gente aquí eh, vemos la, la cascada hermosísima desde aquí desde el salto del limón yo soy Angelizardo y estamos reportando lo que es la, lo, la cobertura especial de Semana Santa 2023 Telenor formación e información para toda la nación señores, esto está Chulísimo, decidimos arriesgarlo un poquito, coger aquí para que la gente vea uno de los atractivos turísticos principales de, de Samaná, La Terrena. Así que ya ustedes saben, formación e información para toda la nación. Seguimos allá con ustedes en, en los estudios. Gracias, Angels, hermosísima esa, esa vista, dice Ramón. Que el año que viene no hay quien lo haga venir para el estudio, no que lo manden va, para la calle. No, que lo manden a transmitir desde de, de, el Alto del Limón. De una, <risas> es, eso es una, una cascada natural, Precioso. oiga, extraordinaria. Precioso. Eso no tiene comparación en la República Dominicana y en el mundo. Bueno, ojalá que la gente aprenda, Ramón, a valorar ese tipo de, de lugares que nos ofrece la naturaleza, a cuidarlos, a preservarlos para disfrutarlo, no solo las presentes, sino también las futuras generaciones. A veces se, se maltrata mucho el medio ambiente con el lanzamiento de basuras. Cuando va la gente a esos lugares, pues eh, tienden a dañar los árboles. Hay que aprender a cuidar esos, esos lugares para poderlos disfrutar. Ustedes que están viendo desde sus hogares estas hermosísimas imágenes que les estamos llevando, pueden apreciar, Imagínense cuando les toque ir de manera presencial, como decía Ramón, es un deleite para el disfrute de, de, de uno poder ver este tipo de lugares naturales.